Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo. Iniciemos este día jueves en tu santa presencia. Sea este el momento para darle gracias a Dios, para comenzar la jornada bendiciendo, alabando, glorificando al Señor. En tus manos, Señor, me pongo. Al iniciar este día te doy gracias porque me amas, porque me has mostrado tu amor en tantas bendiciones espirituales y materiales. Padre celestial, te alabo, te bendigo y te doy gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a meditar hoy jueves, queridos hermanos, el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. En aquel tiempo exclamó Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán su descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, queridos hermanos, que en las carreras de la vida muchas veces buscamos el descanso en lo que no lo da. Y al contrario de descansar, terminamos más cansados, más agobiados. Nos matamos trabajando toda la vida que para tener una pensión y poder descansar. Nos matamos todo el tiempo buscando tener una comodidad que muchas veces no disfrutamos. El descanso está en el Señor, dice la palabra. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Carguen mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Nos cargamos con tantas cosas, hermanos, cuando al final lo único que realmente debemos llevar es la voluntad de Dios, el amor de Dios. Dejémonos amar por el Señor y vivamos cada día en la presencia de Dios, que el afán de cada día sea buscar del Señor. Por eso al iniciar este día nos encomendamos y a lo largo de todo este día lo invito para que a lo largo de esta jornada, tenga momenticos para saludar a Dios, para decirle gracias, para encomendar, al salir a, la, a trabajar, al comenzar su estudio, al tomar los alimentos, a salir a su descanso. Que siempre estemos en la presencia de Dios. Amado Señor, en tus manos nos ponemos. Bendice este día, bendice esta jornada. Te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, mi Señor. Amén. Antes de dar la bendición, quiero recordarles, queridos hermanos, esta tarde, cuatro de la tarde, en nuestra parroquia, San Juan Pablo II tendremos la celebración de la Eucaristía en honor al Señor de los milagros. Vayamos delante del Señor, el Señor que hace prodigios, el Señor que ayuda a llevar nuestro yugo, que a veces se hace pesado porque lo llevamos de tantas cosas y al final nos llevamos a Dios. El Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo para todos mis queridos hermanos. Feliz día.